de la conservación del ambiente y de la biodiversidad. Eh, hoy vimos una experiencia increíble con los chicos. Nombramos las especies del bioparque, elegimos los colores, repetimos el eslogan, el que es protegiendo juntos a la naturaleza y armamos entre todos una pequeña obra de arte. Es muy divertido cuidarlo.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 activa es aprender y hacer.